de Rosemary Tapia, para continuar con el anecdotario de la novela Travesías Mágicas, segundo capítulo. Recuerden en el primer capítulo que todo esto, Raulito iba pidiendo, quiero hacer esto, quiero hacer otro. Roselena, en la novela Sombrada yo como escritora, teniendo que adaptar un guión al pedido de un niño de 5 años. No es fácil, no es nada fácil. Y yo voy, según los pedidos de Raulito, adaptando mi creatividad. Yo pongo que Gabriel me deja una carta dándome instrucciones, donde nos dice que Raulito y yo tenemos poderes sorprendentes, que no nos tenemos que asustar que él vino para hacer el bien y para sanar las heridas de la familia. Yo me acuerdo que Raulito escribía y dibujaba mucho. Digo, ¿qué escribe? No sabía escribir todavía. Dice, mi propia historia. Y le pregunto yo, Rauli, ¿dónde está Gabrielito? Dice, o sea, ¿tú no lo ves? Está sentado al lado mío. Yo volteo la cara y un escalofrío recorre mi espalda. La sugestión nos hace ver cosas, y más cuando estamos creando. Yo vi al Gabrielito, el niño rubio, de ojos grises, de corazón pleno de amor, una enorme sonrisa, y yo muevo la cabeza, y yo anoto, porque yo me llevaba a mi lato, que Gabrielito nos decía que venía de otra dimensión, y que iba a ir a situaciones del pasado Gabrielito era como el terapeuta de la familia que iba a a Rosalina había puesto o sea yo había puesto que Rosalina había soñado con su padre no yo no sé si fue el sueño que continuó cuando yo vi a Gabrielito pero yo todo lo iba notando en la novela de repente yo le dice Raulito, "Tía Mem, yo vi un álbum de de mi abuelito, pero yo no lo conocí, él había fallecido cuando yo nací." Digo, "¿Tú quieres visitar a tu abuelito cuando tenía tu edad?" Dice, "Buenísima idea." Creo en la novela que vamos a 1914, 5 de mayo. ¿Por qué 1914? Porque cuando Chaguito, mi papá, era un niño, perdió a su mamá. Y como el 5 de mayo ocurrió una tragedia del polverín y murieron muchos héroes, muchos bomberos, tanto Tota, que era su tía, como Esilda, le dijeron a Chanito, lo pusieron de luto. Imagínate, en ese tiempo se ponían de luto a los niños, que estaba de luto de los bomberos. En la novela pongo que llegamos a la casa de Tota y describo, porque yo estuve de niña en la casa de Tota, describo cómo era la casa de esos años, Linolio, pero con la mentalidad de una mujer del año 2000, donde le pregunta a Tota que por qué no hay tráfico. Ve a Tota, una mujer de 25 años, cuando ella la recordaba como la anciana, que fue cuando ella era una niña. Ella comienza a conversar con, con Tota y le pide agua fría. Dice, ¿agua fría? ¿No tienes refrigerador? Dice, ¿refrigerador? No. Ella le pregunta, ¿qué fecha es? Dice ya 5 de mayo, ¿de qué año? 1914. Y pone en la novela, pongo yo en la novela, venimos del año 2000. Tota comienza a reírse. Dice, no te rías, tú eres mi abuela. Dice, ¿cómo voy a ser tu abuela si tú eres mayor que yo? Bueno, eh, llega Chaguito y Chaguito comienza a, a, a, a celebrar que hay visitas. Le pide permiso a Tota para ir con Raulito y Gabrielito al parque. Yo pongo en la novela que los niños tienen la capacidad de ver lo invisible, porque el puente que une a lo visible y a lo invisible es la magia, es el amor. Y Tota comienza y sigue conversando con... con con Roselena, pero le dice, yo no te creo, lo pongo en la novela, ella le dice, yo te voy a contar algo que tú me contaste cuando viviste en mi casa que tenías 84 años, vuelve y se ríe. Silva las regaña porque dice que esas risotadas estaban de luto de la mamá de Charito, ella le cuenta, tú tenías un pretendiente poeta. Gaspar Octavio Hernández y tú ¿Te, te gustaba mucho conversar, era un intelectual pero Carlota no lo quería eh, Carlota no pepa la mamá de de Tota porque la señora era racista y Gaspar Octavio era de color moreno Tota decía que lo importante de un hombre era su alma, la capacidad de conversar, de mirar, la visión que tuviera de la vida. Y ella le, le dice, te voy a decir algo que pasó no hace mucho. Él te propuso casarte, pero que el único que se podía ir con ustedes era Chaguito, porque no tenía mamá. Pero tú estás estabas criando a 17 sobrinos. Dice, y así, por eso lo rechacé. ¿Te das cuenta que soy tu nieta? Todo eso yo pongo en la novela para darle verosimilitud. De repente dice, pongo que Rosalena baja a ver a los niños jugando y encuentra a Chaguito llorando. Y le pregunta que por qué. Lo pongo yo en la novela. Y el niño dice... Porque los demás amiguitos le habían dicho que su mamá estaba muerta, que él no estaba luto de, de luto de los bomberos, sino de su mamá. Y él dice que lo habían engañado porque le dijeron que estaba enferma recuperándose. En ese tiempo, esas noticias nefastas no se le daban a los niños. Esperaban que crecieran para entonces darle la noticia. Entonces Raulito interviene en la novela y le dice que su mamá estaba enferma, que Diosito se lo había llevado y que desde el cielo ella lo iba a cuidar. Y que él tenía dos tías que lo amaban y que lo iban a cuidar y que no se preocuparan. Dice, ¿cómo saben todo eso? Raulito le dijo, porque soy tu nieto. El niño se ríe y olvida el dolor. Los niños tienen esa facultad de vivir en la quilla y en la hora. Usted los ve llorando, se limpian sus lágrimas y siguen jugando. Dice, eres un niño loco, pero me divierto. Entonces yo le explico a chaguito en la novela que habíamos hecho un viaje al pasado para consolarlo, pero que en realidad Raulito era su nieto. No te creo, no te creo. pongo yo qué decía el niño en la novela? Le cuento yo. Te voy a contar algo que pasó hace unos días. Tu papá, el señor Chavo mandó unos... Gallos de pelea, carísimo Pero Tota no sabían que eran gallos de pelea Y hizo un sancocho con los tres gallos Ahí van más de 200 dólares Cuando llegó el señor y preguntó por los gallos Y Tota le dijo que ya se los habían comido en el sancocho El señor se puso un iracundo y dijo que Tota para la gallina era como la zorra Chaguito comienza a reírse comienza a reírse de la anécdota y dice ahora sí les creo regresan donde Tota y se despiden se despiden pero Tota tenía la certeza de que lo que le comentaba había pasado usted quiere enterarse de cómo sigue las anécdotas de travesías mágicas suscríbase a mi canal de Youtube y dele click a la campanita Allí verá la conclusión De esta anécdota De travesías mágicas Que fue un, un capítulo muy hermoso de mi vida Porque yo viajaba todos los sábados Visitaba a Raulito Y él se llenaba de alegría De que su tía Memi Lo visitaran y que estuvieran haciendo Un libro en secreto Como él decía Así es que los espero en el tercer capítulo un fuerte abrazo